actividad interactiva estructuras algorítmicas repetitivas actividad de aprendizaje 4 evidencia 1 metodología de la programación de sistemas informáticos vamos a, vamos a desarrollar esta actividad que está relacionada con un zorro un pollo un maíz eh, básicamente está relacionada lógicamente con las estructuras algorítmicas repetitivas el tema que se está desarrollando en esta tenemos la introducción. Este modo previsto, recuerde que en la solución de problemas algorítmicos es común encontrar situaciones que requieren ser repetidas una y otra vez. El número de instrucciones que son ejecutadas repetidamente en el algoritmo recibe el nombre de ciclos y en cada inter interacción con este debe evaluarse una condición la cual indica si se debe o no detener. A continuación, desarrolla la siguiente actividad correspondiente a estructuras algorítmicas aplicando los conceptos mencionados anteriormente. Instrucciones Resuelva el siguiente problema de una manera lógica Un hombre tiene que cruzar un río con un zorro, un pollo y un saco de maíz Tiene una barca de remos y solo puede llevar con él una cosa en la barca Si el perro y el pollo se quedan solos, el zorro se come al pollo Si el pollo y el maíz se quedan solos, el pollo se come al maíz para cruzar el elemento, el maíz o la barca haga clic en esto, si desea devolver alguno de ellos lo puede hacer de la misma forma, recuerde que al cruzar al otro lado debe regresar con la barca, tendrá 3 oportunidades y 60 minutos para realizar ese ejercicio. Y en el momento en que el pollo devore el maíz o el zorro devore el pollo la actividad se termina, por lo cual se recomienda realizar el respectivo análisis antes de ejecutar cualquier acción. Vamos a iniciar. Básicamente lo que vamos a hacer es primero vamos a llevar al pollo lo vamos al otro lado. Luego volvemos por.. Okay. volvemos por nuestro. llevamos mejor dicho, nuestro saco de maíz. Sin embargo como no podemos dejar al pollo del maíz solos, nos traemos al pollo. Luego. Vamos a llevar al zorro, el zorro sí puede sacar el saco porque no hay ningún problema Volvemos y por último llevamos al pollo pues Básicamente es la actividad de aprendizaje que hay que desarrollar Está bastante sencilla, felicitaciones, se ha resuelto el problema adecuadamente